Ahora vamos a registrar un egreso. Nos vamos a la hamburguesa, registro cargo y abono, comunidad, curso, movimiento, egreso. Vamos a iniciar cuando vamos a un cajero y realizamos un retiro en efectivo. Nuestro primer movimiento sería cargo a caja con abono a bancos. Realizamos la fecha. El monto, vamos a poner 10.000, observación, le ponemos retiro efectivo. Lo registramos, validamos que si nos ponga esta barra verde, nos vamos al histórico. Y aquí tienen el movimiento número 3, egreso, caja contra bancos, retiro en efectivo, 10.000 pesos.